Hey, parceros, bien o no, no, oiga, estoy en viaje de trabajo, estoy por, por Lorde, lo son las. ¿Son las que Son las 8 y 20 de la noche, viajé no, antes de las 4 de la mañana. hoy eh, y venga les voy a mostrar eh, qué cara cansado que tengo <risas> levanté a las 4 y bueno volamos, llegamos al aeropuerto de Miami rentamos carros, y por Fort del vine de trabajo, oigan les quiero mostrar unos tips y cómo, cómo sano de, de viaje cuando estoy aquí en la Florida porque aquí comer en los restaurantes es muy caro o sea ustedes ir un restaurante son 20 dólares más la propina más el tip que le llaman acá que es obligatorio es el 15, el 18% que ustedes tienen que dejar, entonces más o menos una comida les está saliendo 24, 27, 30 dólares entonces yo qué hago Venga, les muestro Venga, voy a acercar la cámara un poquito más a la luz porque no sé si está muy oscuro espero que ahí se vea esta tarde pero quiero mostrarles como como como yo barato entonces yo lo que voy es al supermercado voy al Walmart acá tengo el recibo y vamos a ir mirando lo que yo compro. Entonces normalmente en todos estos hotelitos, ahorita les muestro la habitación de hotel, es un hotelito no tan caro, a mí no me gusta invertir mucho en hoteles. Porque pues uno está en carro y uno solamente viene, duerme, se baña echado. Entonces, pero todos estos hotelitos tienen microondas y nevera. Entonces yo qué hago, yo voy al Walmart y compro un pequeño mercado. Miren, hago un pequeño mercado, entonces póngale cuidado, compro pollo, este, bueno, este compré este pollo así hoy con, con, eh, bueno, con jugo de algo, no sé qué dice, ahora sí, y eh, solamente tiene 130 calorías, entonces... Es bien sanito. Ustedes o lo pueden conseguir también ahí en el mismo Walmart, lo venden sin la, la, la pechuga magra, pero bueno, hoy voy a cambiar, voy a, voy a comerme este. Mañana compro la pechuga sin nada, sin jugo ni nada, la magra. Entonces, aquí hay 8 eh, onzas, que es suficiente para, para mí para hoy. Eh, Compró platanitos maduros miren, estos son plataditos maduros y ya vienen listos, solamente es calentarlos en el microondas y solamente son 160 calorías entonces eh, calentamos eso compro un guacamole que ustedes saben que el guacamole es, es grasita buena compro este guacamole que me lo como con el que me lo como con el pollito del guacamole y eh, bueno, cometí un error para que no lo hagan lo mismo que yo yo fui a la estación de gasolina, aquí al lado del hotel, hay una estación de gasolina y compré estos platicos, me costaron 6 dólares pero uno puede ir a un almacén que se llama el Dollar Tree y consigue menos y le, le valen un dólar pero en la estación de gasolina, <risa> allá siempre hay cubiertos de plástico, pues ni modo ni de modo ayudar el ambiente pero toca, eh, agarro un tenedor, entonces voy a calentar en el, en el microondas y ya, y como aquí en el hotel, entonces sí, como uno muy sano. ¿Va para el desayuno? para los desayunos? A veces hay hoteles que lo incluyen, hay otros que no. En este que me quedé está el, el desayuno incluido, pero no lo conozco. Pero entonces, por ejemplo, venden estos... Turkey eh, sausage, eh, es como decir eh, salchichas de pavo, por decirlo así. Y es un muffin, entonces es como un sánduchito con su huevo con la sola clara de huevo y miren solamente tienen 270 calorías y acá vienen cuatro entonces miren, verdad solo algo y me asustó es el aire acondicionado entonces bien, acá ya tengo los desayunos de todos estos días si sí, el desayuno de aquí porque me dijeron ahorita que, que me chequeé que podía desayunar si no me gusta yo ya tengo mi desayuno saludable bueno que es el único pecado que cometo cuando estoy aquí en, de viaje es la coca-cola cero me compro una Coca-Cola Coca cero, sí, pues también tomo agua, pero pues para comer esto me, me tomo la Coca-Cola cero. Venga, les muestro así de rapidez la habitación. Pues es un hotel, como les dije, sencillito. Lo que pasa es que los hoteles están caros aquí en, en Estados Unidos. Ustedes saben que la inflación acá está pegando durísimo. Entonces, bueno, tiene esa silla ahí donde puse mi maleta como para sentarse, una lámpara. Miren, son dos camas. Aquí se podría quedar perfectamente dos, tres personas. Eh, miren, to todos los hoteles estos tienen sus microondas. Ahorita vamos a calentar ahí la comida. Su neverita, que fue donde saqué ahorita todo el mercado. Una tele. Ahí la mesita donde estoy trabajando. La cama donde voy a dormir. Su mesita con la lámpara. Un espejo. No sé si se ve. Ahí, ahí me veo, miren como estoy despeinado, estoy muy cascado. Eh, bueno, acá para cargar los equipos la mesita, estoy cargando ahí el reloj. Eh, esa mesita ya no está trabajando, la silla que está un poco desgastadita. Aquí como para colgar la ropa, otro espejo. Aquí hay como... Hay algunos hoteles para que lo tengan en cuenta, les incluyen el café, en otros se los cobran, mejor pregunten siempre. Yo normalmente no los utilizo, yo pido el café afuera. Y pues el baño, el baño está muy normalito. Espejo, con su lavamanos, jaboncito, una toallita, pañitos, trono y la ducha está bastante cascadita. Pero bueno, vale, no es para bañarse, no hay en bombas y bueno hay toallas, toallas, toallas, toallas estoy por Forlo del por la US One entonces bien estoy como en el límite con Pompanovich, entonces para que tengan una idea entonces vamos a calentar la comida porque no he comido nada, o sea no he comido nada desde que el desayuno me comí el desayuno en el avión, me comí una Coca-Cola, de lo que me dieron en el avión y una bolsita de pretzels, no he comido nada más en todo el día no me gusta parar ni ni en los McDonald's ni, ni nada de eso porque si, si me siguen en Instagram saben que yo le doy duro a la bici y, y, y esa comida es mortal entonces trato de buscarlo lo, eh, buscando economía, buen tip que quede uno bien comido y sin comer tanta grasa porque acá es la, aquí la comida buena vale entonces eh, hay que buscar okay. usar esto ah, nueva función para el para la polpensil abrir los paquetes de la comida listo el pollito uy pide este se lleva el se Lleva el cable del micrófono, listo el pollito. Okay, caneca. Se llena el pollito. Ahí, ahí está el pollito. Y aquí vienen hartos maduros, entonces nos va a sobrar seguramente para mañana. Bien. No, saben que no vienen muchos, esta, esta que agarré esta vez son, son poquitos. Es que hay veces que vienen completos y vienen tres. Pero no cogí la que no era. Bueno, no importa. Esta igual sirve, son lo mismo, son maduritos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho el dulce y entonces uno de los entrenadores me dijo, no, pero pues reemplace el dulce con los maduros y así se quita la ansiedad del dulce. Y entonces pues eso hago y aquí valen, ya, ya les muestro cuánto valen los maduritos. Por ahora, pongámoslos en el plato. Listo. Ya quedó nuestro comiso. Listo, brother. Pillen. Entonces, vamos, vamos para el microondas. Y toca meterle... Su buen... Subo en par de minutos Uy, esto arranco, Ahí, clear Quiero decirle E2 Ah, solito arranco. Piñera Ahí está Bueno, entonces mientras que se cocina les muestro mi comida cuánto me costó hoy? realmente eh, plátanos maduros 2.88 el aguacate que es este nos costó 4.99 El la gaseosa 2.08 estos son los 5.88 fueron los estos los cuatro los cuatro muffins que vamos a guardar para el desayuno y miren el pollo nos costó 348 realmente, 100. ¿Sí? Entonces, toda esa comida no fueron más de 20 dólares. No hay que dejar tip, no hay que, no hay que comer. Bueno, yo siempre leo, siempre, esto no las calorías y todo eso. Listo, ya está por salir nuestra comida. Ya guardamos nuestros McMuffin para mañana el desayuno para comer sanito. Ya huele. Huele rico ese pollo. <risa> ah, bueno, no les mostré que hay una tele. Un tamaño más o menos decente. Están dando John Wick. Ah, miren, acá hay una lamparita. Yo no sé si les mostré este espejo. Ahí se ve, espero que sí. Listo, ya estuvo nuestra comida. Y vamos a sentarnos a comer, brothers. Porque no he comido nada en todo el día. ah miren, dejaron un, un papelito para notas y un no estero. listo uff, no, esto está reto vacío bueno, bueno, a ver eso. bueno, venga, yo pongo esto por acá voy a poner la cámara acá provechito mmm está buenísimo no sé si es por el hambre, pero está delicioso el pollo. Mm. Mm. Muy bueno. Bueno, espero que les haya servido el tip que les di brother de cómo comer barato y comer, tratar de comer sano aquí en, en la Florida. Y entonces, bueno, estoy cansado, tengo que hacer correos de trabajo. Voy a tratar de editarles de subir el video y si uso lo rápido. No olviden suscribirse, nos den malitos, para darles eh, más tips de viajes. Y a ver si vamos a los 10.000. Bros. Chao. Gracias por ver. No olviden comentar abajo, preguntar lo que quieran. Chao.